Oye, pues yo, entonces con Naty, Sí, sí, sí. Que sí. Silvia, que sí, que ahora vas tú. No. Silvia, Enrique, Nati y una pregunta por mi parte. Entonces, por ese orden. Eh, y luego ya con eso cerramos. Silvia tiene la palabra. Pues yo además me tengo que ir echando minutos. Oye, bueno. Venga. En primer lugar, eh, me parece un lujo tener estas reuniones, tener a Jorge dentro del, del grupo. Tanto ahora como cuando nos aporta sus opiniones en el, en, el, en el whatsapp me parece de verdad un lujo. Eso lo primero. Lo segundo, yo lo que quiero saber es si hay algún, si hay algún estudio o se está haciendo algún estudio al respecto, si se está investigando al respecto de las personas que por, por haber mm, estado contagiadas del covid han creado ya sus, sus propios anticuerpos, y tienen ya, sus, ya, ya, ya tienen sus anticuerpos ¿eh? Eso por una parte, es decir, esas personas ya tienen sus anticuerpos ¿Qué se sabe de eso al respecto? ¿Hasta cuánto duran? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué puede pasar? ¿eh? Eso es una cosa, y luego otra cosa También, si, hay, si se está investigando, si a esas personas que ya tienen anticuerpos ¿Se les está poniendo algún tipo, alguna vacuna de las existentes actualmente y qué respuestas se, está se están dando esas personas al respecto? Es decir, ellos tienen sus anticuerpos y, le, y les ponen una vacuna para que creen otros anticuerpos. ¿Eh? Entonces, bueno, esas dos cuestiones quería saber cómo está el tema de la investigación en esos dos aspectos diferentes. ¿Mm? Gracias, gracias Silvia, apagas eso. Es. Eh, Enrique, tienes la palabra. No, no, no sé si me oís porque es que se me está cortando. ¿Te ¿Se me oye? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, no, no, no tengo o, en fin, yo creo que las cosas que, que me venían un poco no eran en plan individual, porque el problema el problema yo creo que es un problema, es un problema colectivo, pero claro, yo por ejemplo digo, si yo voy a, a, a que ponerme la vacuna, yo un tiempo yo, querría creer que quien está en, el, en, en ese momento en el ambulatorio o en donde sea que van a poner las vacunas, han mirado mi historial clínico, o sea, no, es que, claro, ya sé, que, ya sé que no lo están haciendo o sea que te llaman, vas, te ponen la que, la que tengan y asunto ha terminado pero verdaderamente, claro, ¿qué hago? yo voy a, a mi médico de, de, de atención primaria y le cuento mi, mi historia eh, y luego, bueno, pues el tema de la información, eh, digo, así eh, diciendo una un, un, storm, un storming de, de, de, de cosas, el tema son las dudas, la fiabilidad la confiabilidad, a mí por ejemplo, si me dice Jorge, que me ponga una, una boina, me pongo una boina porque le creo, porque le conozco y porque me fío de él, punto pero ¿cómo te vas a fiar de todo lo que están diciendo? o sea, ahora mismo mañana vienen 300.000 vacunas de Janssen y resulta de que ahora mismo están publicando que la propia Janssen dice, hay que parar la, la vacunación de Janssen porque no sabe si son fija, si son buenas o son malas, entonces mañana voy al ambulatorio yo y me toca y me dice que me va a poner la de Janssen, ¿qué le digo? Porque, ya, ya verdaderamente, como para proteger a los demás, me la, me la debería de poner. Pero por mí mismo, pues como decía Jorge, eh, yo sé que me voy a morir, pero en fin, no me voy a tirar en este momento por un precipicio. Y si me, me tiro, será una cuestión eh, mía. Otra cosa que también decía Jorge, eh, eh, que te den el, el, la, la hoja de consentimiento firmado. Eh, a ver, yo no voy a firmar un consentimiento donde no donde no me han visto donde no me han eh, estudiado donde no me han dicho eh, si me viene bien o mal porque eso es como, no sé no necesito ningún consentimiento menos ustedes y punto, si me muero, me muero y si no, no me muero que, que, que igual no me importa yo verdaderamente lo que me importa es no ir al hospital y que me entuben. lo demás me da me da absolutamente igual porque me da lo mismo morirme esta noche que mañana es decir, lo que no quiero es tener dolor punto, ya está pero ya sé que estoy diciendo un montón de barbaridades y que, y que son el problema, es que, el problema es que toda la información que tenemos y toda la información que es, la televisión, la radio, no sé qué cada uno dice una cosa y no te puedes fiar de nadie porque encima digo, los que estamos por lo menos aquí en, este, en esta charla en este momento todos tenemos nuestro juicio de valor de las farmacéuticas, de los gobiernos, de la política, etcétera, etcétera, etcétera por lo tanto, pues esto es, no sé, es una, una locura eh, ya está, gracias gracias a ti Enrique, Nati bueno, eh, buenas tardes a todos, muchas gracias Jorge eh, a ver, a mí me parece, bueno, yo creo ¿eh? que, que en el supuesto de que realmente tomemos la decisión de ponernos una vacuna, pues se me ocurre lógicamente que tendríamos que hacernos unas pruebas, ¿no?, antes, para ver realmente cómo estamos. Mínimo, porque a mí también me suelen dar derrames en el ojo, por ejemplo, eh, pero unos derrames en algunas ocasiones un poco masivos, las plaquetas las tengo siempre justitas. Entonces, ir a vacunarme así alegremente, pues la verdad es que no. No sé si cogeré el virus o si ya lo he cogido, porque el año pasado estuve ahí con todos los síntomas, pero bueno, no tengo ninguna gana de vacunarme, la verdad. Luego, también me gustaría saber qué pasa con la vacuna española, esta de, de, de Juanes. Eh, si va a salir y qué, qué tipo de, de vacuna si, si a lo mejor con, eh, nos merece la pena esperar eh, otra cosa, otro esto eh, es que en ese momento yo no sé si realmente hay tantos muertos o porque realmente las personas que vemos que ingresan incluso habiendo hecho neumonía pues parece que los tratamientos están bastante más, mm, más acertados ¿no? entonces entonces mm, antes era entrar con una neumonía y, y, y casi que eh, poner, necesitaban necesitaban el tema, o sea que el tema respiratorio estaba más complicado de tratar. Yo creo que en este momento los tratamientos están mucho más ajustados y no sé no sé la cantidad del de, porcentaje de, de muertos que hay, pero bueno ya me, me preocupa mucho que, que los eh, que esté afectando a personas más jóvenes, ¿no? Eso ya me parece tremendo. Y luego, eh, me gustaría saber qué pasa con los test que decían de positividad o, o no, que había nuevos, o sea, diferentes a lo que es la PCR, que es un horror. Eh, decían incluso, estuvieron un tiempo diciendo que iban a hacer en las farmacias con unas gotitas de sangre, o sea, algo, cosas eh, para ver si somos positivos o no, bastante más llevaderas y que parece que han desaparecido del mapa. Y luego el tema de, de las mascarillas, que no sé, si nos entran por las mucosas, también nos puede entrar los virus por los ojos, ¿no? Y no llevamos los ojos protegidos. Eh, no sé, bueno, fundamentalmente eso. Bueno, eh, eh, Jorge, te, te hago yo las dos o tres preguntas que me quedan y ya hemos cerrado. Concluyes tú respondiendo. Yo voy a hacer más rápido. Una. Acó, vale. hay una palabra. Ah, perdón, perdón, tiene preferencia Cataluña, me callo, venga, adelante compañero. Eh, oye, yo me presento, soy Felipe Triero, soy amigo de Paco y, y me invitó a esta charla y oye, para mí es, un, es, es una experiencia muy positiva el poder compartir con vosotros vuestro conocimiento. Yo estoy escuchando todo y yo por, yo por, por las circunstancias me vacuné el día 7 con la AstraZeneca porque tengo 65 años y recién cumplido, ¿vale? Y yo, la verdad, que tú, comparto lo que habéis dicho porque, porque a mí de información no me pasaron ninguna. Yo llegué al centro, al CAP, llegué al, al ambulatorio, a mí me, me pidieron que enseñara la citación que tenía, información ninguna. Lo único que fue que llegué arriba, me pincharon, me dijeron que me estuviera 15 minutos allí a ver si podía podría producirse algún tipo de alertia y me dijeron que en 12 semanas me volverían a llamar. Esa es la información que me dieron a mí como ciudadano que se va a vacunar, que yo también había hecho mi pensamiento, un poco en la línea de lo que muchos de vosotros y de vosotros está iniciando. A nivel individual, tenía mis dudas, a nivel colectivo creo que hay que ponérsela. Creo que hay que ponérsela porque es una cuestión de que entre todos tenemos que ser conscientes de eh, Compartir, de que, de que esto cada vez seamos más para que tengamos menos riesgo de poder, eh, bueno, de que el virus se expanda más, ¿no? Es verdad que, que si miras toda la información, que yo creo que aquí, entre las tertulias de la televisión, de la radio, los periódicos, si vas viendo diferentes cadenas de televisión o si vas viendo diferentes medios de comunicación, no te pondrías, no la no te pondrías ninguna vacuna, ¿vale? Y luego, yo creo que es, eh, el, eh, Jorge le decía una cosa para mí muy importante, porque yo en el mundo del trabajo también lo digo, ¿eh? es decir, lo del consentimiento informado en los temas de sanidad, en la vigilancia de la salud que nos hacen a los trabajadores en las empresas, ¿sí? ni en el, siquiera en el ambulatorio nadie nos da un consentimiento informado, nadie. ¿eh? Yo, ya digo, comparto lo que decía Jorge porque a mí nadie me dijo, bueno sí que me dijeron que sí yo quería ponerla, claro que como era voluntario, que, que renunciara. Pero nadie me dijo qué efectos voluntarios podía producirme a mí la vacuna, ¿vale? Por lo tanto, creo que la cultura nuestra no es informar al paciente o darle el consentimiento informado a la gente que sepa a lo que se pone. Entonces, en este debate que estamos teniendo, es verdad, yo, yo no, no valoré el, en el momento que a mí me tocó poner esta vacuna la semana pasada, si era la AstraZeneca era la que tocaba porque por mi edad me tocaba esa pues si me hubieran tocado la yanche, porque me la hubieran igual pero creo que, que es más el beneficio que tiene, la, que tiene el colectivo que tiene la comunidad antes que la situación individual esta, esta es mi aportación creo que vosotros tenéis mucho más conocimiento que yo de, de este tema pero creo que, que todos debemos de colaborar o de promover que que todo el mundo se vaya a mi opinión, que hay que ocuparse para evitar eh, la situación que tenemos ahora. Y muchas gracias a ti por aquí. Gracias Felipe, gracias a ti. Eh, Jorge, yo dos cuestiones muy rápidas. Eh, una, a mí por ejemplo me llama la atención la hiperinflación de información existente en torno a las vacunas, obviamente por todo lo que hemos vivido y lo que hemos pasado, y sin embargo no aflora información ninguna de los avances y se están produciendo en el ámbito del tratamiento eh, la duda que me queda es si es porque entre otras cosas donde va a haber un negocio muy potente eh, a posteriori va a ser en el ámbito de las vacunas porque si algunas vacunas tienen un tiempo de cobertura de alguna me parece que está hablado de tres meses quiere decir que en el otoño no están volviendo a vacunar nuevamente con lo cual se pone de manifiesto que la rueda de la industria farmacéutica va a ser impresionante, a efectos de generar eh, recursos. Y luego, dos, eh, también una reflexión. Yo mmm, creo que si algo ha demostrado esta pandemia, es lo que dije en mi primera intervención, es la vulnerabilidad extrema de absolutamente todos los países. Todos los países que habían externalizado toda su actividad industrial y que habían externalizado cuestiones que parecían que eran baladís tan elementales como el alcohol etílico o la eh, elaboración eh, de mascarillas o de respiradores. Entonces creo que urge, que es muy importante, definir una industria soberana basada en principios de seguridad nacional. Porque al final aquí estamos viendo que cada cual va a su historia y es evidente que se está librando una batalla a muerte en el campo internacional, por un lado entre Rusia y China, y por otro lado Estados Unidos, en el que la Unión Europea la han puesto de rodillas por dos veces en un mes. En la entrevista con, con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Orel, fue humillado, no. Se limpió los zapatos el colega con el ministro de la Unión Europea. Y el otro día, en, eh, en el encuentro este que han tenido con el de Turquía, lo mismo han hecho con, con las mujeres. Entonces yo creo que se está librando una batalla tremenda y en este escenario el gobierno progresista o reaccionario que venga debería definir una política industrial que garantice la soberanía ante situaciones de emergencia nacional. Lo mismo que hay eh, planes para garantizar el suministro de energía durante tres meses en el supuesto que cortaran se cortara el suministro desde angilia, tienen que hacer lo mismo con elementos básicos. Y luego, y por último, Jorge, es normal que vivamos en una situación de confusión eh, tremenda. Dos ejemplos. Eh, uno, en el caso de Juana, Juana tiene el factor Leide. Eh, hace menos de un mes, eh, la Sociedad de Hematología, eh, me parece que se llama así, Sociedad Española de Hematología, Consideraba que las personas con factor Leiden no deberían aplicarse la vacuna, AstraZeneca en concreto. El último informe que yo he tenido ocasión de leerlo ayer o antes de ayer, alguien me lo ha rebotado, dicen que sí. Y el otro ejemplo también concreto. Tengo un amigo que tuvo una CV muy grave. Eh, su médico de cabecera le ha consultado, obviamente, está en la franja de los catalanes, mandarles eh, AstraZeneca porque tienen mi misma edad. Le preguntó a su médico y la respuesta de su médico fue, yo no me la daría. Bueno, haga hágame usted tu papel. No puedo. Esas son las cosas. Jorge, y contigo ya tus respuestas damos por cerrado. Nos despedimos luego. Ven. Vale. Bueno, eh, voy a ver aquí... Eh... Ah, bueno, se me ha preguntado primero, Silvia... Eh, ¿Qué pasa con la protección? ¿Cuánto duran los anticuerpos? ¿Se, ¿Se está investigando? Bueno, por supuesto que hay muchos equipos de investigación que están investigando cómo evoluciona la protección eh, vacunal en las personas vacunadas con unas y con otras vacunas, claro. Cada una por separado. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que se está viendo? Pues fundamentalmente tres cosas. Primero, los anticuerpos, que es lo, lo, más, lo más accesible desde el punto de vista de la investigación, lo más que tiene menos dificultades, es ver los niveles de anticuerpos. Eh, para estas observaciones, lógicamente, tiene que pasar el tiempo. Eh, lo primero que vemos es inicialmente, en los primeros días al cabo de 15 días, un mes ¿qué niveles se alcanzan? el nivel de anticuerpos después de la segunda dosis, cuando son dos o de la primera cuando es una, pues suele ser al cabo de cuatro semanas o así entre dos y cuatro semanas se obtiene el máximo nivel de anticuerpos, primero son de una clase, las IgM, luego las IgGs y tal y cual, entonces todo eso luego mmm, ya va una fase de meseta va descendiendo y hay que ir haciendo secuencialmente análisis para ver cómo eso, claro, eso tiene el límite del tiempo, según pase el tiempo esas investigaciones irán progresando y verán eh, ¿qué se está viendo? pues que hay muchas eh, muchas respuestas vacunales, digamos una mayoría eh, dependiendo siempre de la edad que hay mucha variación por la edad sobre todo en personas de mediana edad en que eh, los máximos niveles de anticuerpos pues, duran unos cuantos meses. ¿no? Por lo cual se sospecha que quizá la protección no dure, no sea de estas vacunas que la protección dura prácticamente toda la vida o solamente requieren algún refuerzo al cabo de 10 años o más, eh, como ocurre con otras vacunas, sino que puede que estas parecen sugerir las primeras observaciones, que la protección respecto a los anticuerpos eh, durará unos meses. Luego, hay otro tipo de pruebas que son muy importantes, pero son más complejas, que son las pruebas celulares. Es cómo es la respuesta de tipo celular. Los linfocitos T, los linfocitos de memoria, los que van a producir... Todas esas sustancias, las citoquinas, que intervienen en la protección y que son muy importantes y que intervienen en muchos procesos eh, inmunitarios y eso ya son pruebas más complejas, de eso hay menos investigación, pero es fundamental, es fundamental que se invierta, eso al ser más complejo, es más caro, hay menos equipos investigándolo. Y luego hay otra cosa que es lo definitivo, digamos, que es... Todo eso son estimaciones indirectas. Nosotros decimos que probablemente está protegido porque tiene anticuerpos, porque tiene células de memoria, pero no sabemos realmente si está protegido o no, hasta que no se expone al riesgo y vemos si se infecta o no se infecta. Y en caso de infectarse, ¿qué tipo de patología produce? Si produce una patología leve, moderada grave, muy grave o si produce la muerte eso es lo definitivo la prueba definitiva es la vigilancia que es la fase 4 en la que estamos ahora que no hay que olvidar que tanto en las, estas vacunas como en todos los medicamentos en general están en investigación permanente por eso es fundamental la vigilancia porque hace estas personas vacunadas si se exponen van a adquirir ya se ha visto, en muchos casos, lo habréis leído, que personas vacunadas han vuelto a infectarse. Lo que parece es que no tienen enfermedad grave. Bueno, pues no está mal. Y, y menos muerte, claro, no hay mortalidad entre las reinfecciones. ¿Cuál es el problema? La variación genética. El problema es que todas las variantes del virus que van apareciendo la del Reino Unido, la sudafricana, o sea, la británica, la brasileña, no digamos, y más variantes que siguen y seguirán apareciendo, porque el virus circula, es una pandemia y se va adaptando, y adaptación significa cambio, y cambio significa que si la vacuna está hecha para esta variante, pues se adaptará más a unas que a otras dependiendo de su componente. Esto quiere decir que las vacunas tendrán que seguir evolucionando a medida que el virus evoluciona y que quizá pase algo así como pasa con la gripe, que hay que estudiar el riesgo de cuál nos va a infectar para saber cómo tiene que modificarse la vacuna. Estas investigaciones son fundamentales, pero dependen de lo que inviertan los estados. En el Estado español tenemos muchos problemas. Primero, la baja inversión. Y segundo, también muy importante, la dispersión enorme, la, el escaso control que hay en cómo se dedica ese dinero. Porque ese dinero, en una gran parte, va dirigido a la empresa privada. O sea, a lo que le interesa a la empresa, porque son quienes pueden comprar y luego seguir investigando. Porque si no siempre te quedas corto, porque si no obtienes dinero y son asuntos que no van a producir beneficios, no le interesa a nadie. Pero claro, la ciencia no entiende de si produce beneficios o no. El conocimiento avanza allá donde que tenemos una pregunta, una pregunta importante, un problema, un problema importante... Ahí es donde tiene que avanzar el conocimiento, independientemente de que encontremos algo que produzca beneficios. Y claro, al estar mediatizada la investigación por los beneficios privados, pues ahí tenemos un problema. Por eso queremos, en OSALDE y muchas organizaciones y muchos ciudadanos quieren eliminar las patentes en cuestión de, de cosas que van a salvar la vida de las personas, como son... Las vacunas y los fármacos. Jorge, Jorge, perdona un poquito. ¿Y de los anticuerpos creados por las personas que han pasado el COVID, qué nos dices? Pues eh, cuando ha pasado el COVID, lógicamente tiene unas defensas. Es como si hubiera sido vacunada. No hay mejor vacuna que haber pasado la enfermedad. Eso no cabe la menor duda. Pero hay que ver lo mismo, cuánto tiempo le duran, qué pasa. ...que como no van a hacer anticuerpos a todo el mundo... pues dicen, no, vacunaros todos... ...esto es, la solución es así del montón... ...pero claro, yo he pasado la enfermedad... ...y tengo evidencia de que la he pasado realmente... ...he tenido un buen diagnóstico... ...y se me han hecho los anticuerpos... ...yo tengo anticuerpos y supuestamente... ...tengo mis células también de memoria... Eh, aunque eso ya es más difícil de hacer análisis... ...porque no, no es tan fácil... ...está más en el terreno de la investigación... Pues yo es como si estuviera vacunado. Sí, me interesa saber, igual, la inmunidad natural producida por la infección natural, ¿cuánto tiempo me dura? ¿Eh? O si puede ser reforzada por una vacuna al cabo de cierto tiempo, cuando empieza eso a decaer, también es un tema interesante. También se ha visto qué pasa con la segunda dosis de las vacunas, cuando nos han puesto AstraZeneca y... Vamos a suponer que suprimen la AstraZeneca. Ah, ¿y yo qué hago? Pues también hay una discusión, porque se supone que la segunda dosis tiene que ser con la misma vacuna, porque así se ha hecho en los ensayos clínicos. Pero bueno, probablemente no sea un tema muy importante ese. Es posible que si yo le estimulo el sistema inmunitario con otra vacuna, el efecto va a ser también de potenciar la inmunidad. Ese es otro tema. Luego Enrique nos ha dicho que, claro, antes de vacunarnos, alguien tendría que mirar la historia clínica, ¿no? Entonces, claro, no sé, esto quizás es luz, ¿no? No sé si no tengo otra, no sé. Bueno, eh, eso tampoco se va a hacer. ¿Por qué? Por logística. La vacunación masiva de una población impide hacer todas estas cosas, que son muy razonables, a título individual, pero con la vacunación masiva, claro, desde el punto de vista logístico, es impracticable. Tendríamos que cada persona hacer una evaluación tal y cual. Y entonces se suele hacer por demanda. Pues yo, demando a mi médico, porque yo tengo estas inquietudes, como las que nos han dicho ahora. Bueno, y yo que tengo este problema, que ya tengo un problema de coagulación, de plaquetas, de trombosis, de, de factores predisponentes, consulto a mi médico, y hombre, mi médico, realmente para eso le consulto y para eso él es el médico, como en el chiste, ¿no? Dice, usted sabe de esto, y, no, no sé, pero soy médico, o sea, que estoy obligado, o sea, porque, pues yo sabré poco, pero seguramente usted sabe menos, y alguien tiene que decidir, pues para eso vamos al médico. Y entonces, hombre, es bueno que vea tu historia y diga, hombre, pues yo no veo nada aquí, que pueda suponer un riesgo especial. Hombre, yo, garantía, no tenemos nadie, pero no veo nada. Ahora, si veo aquí que tú tienes un problema de, de plaquetas, de éstasis venoso periférico, de tal cual, pues hombre, yo pues elegiría otra que no tenga este problema. Creo que, pero ya a demanda. No se puede hacer sistemáticamente porque logísticamente... Sería impro, imposible, Enrique, ¿no? Está el tema de la obligatoriedad que hemos hablado antes. No se puede obligar, no quieren obligar para no responsabilizarse. Pero al final, ¿qué pasa? Que vas, de hecho, va a ser obligatoria. Porque sin la vacuna no puedes meter al niño en el colegio. No puedes viajar, no te dan el, el certificado para ir a no sé dónde. Total, que al final es como si fuera obligatorio. No es obligatorio, porque no te puedes mover de casa pues tú dime qué es eso, pero es no asumir una responsabilidad, esa es la realidad. Luego Nati me ha preguntado las pruebas, las pruebas pre, pues sí, se podían hacer pruebas, pero ya digo que por logística no, y entonces tiene que ser a demanda, tiene que ser alguien que, que piense que tiene un problema o que puede tenerlo, que tiene sus dudas, vas al médico y quizá el médico determina algunas pruebas, por ejemplo yo, pues una vez me dijo un hermano mío, por cierto, que se ha vuelto del covid. Eh, pobre, pues me dijo, Jorge, eh, mírate las plaquetas porque me han hecho un análisis a mí y a tu hermana y han visto que tenemos una deficiencia de plaquetas que puede ser familiar. Yo ni puto caso hice, eh, porque suelo hacer con caso de esas cosas. Y lo mismo tengo ese riesgo. Pero si tengo alguna inquietud, pues yo me haría un análisis de plaquetas un par de veces a lo largo del tiempo, y diría, hostia, pues yo si es verdad, si tengo pocas plaquetas, a ver, a ver si va a ser esto, va a tener algo, ¿Eh? porque claro, que se sepa no hay nada, pero porque eso es una, se produce una baja de, tremenda de las plaquetas, una una tromopenia aguda, pero es en un momento dado, no quiere decir que la tuviera ya antes, es por la por la reacción inmunitaria que se produce en ese momento de consumo de plaquetas por la formación de trombos. Y el peligro, por otro lado, de hemorragias, porque no puede producirse la población cuando hace falta. Entonces, bueno, sí se podrían hacer, hay casos en que estaría indicado hacer eh, pruebas, pero serían casos individuales donde se sospeche que puede haber algún problema. ¿Eh? Y así es como actúa la medicina, bajo demanda normalmente salvo algunas cosas de preventivas. Entonces, luego también se me ha dicho que cómo van la, las vacunas españolas. Pues bueno, lo español va muy lento porque el dinero es pequeño, aunque Juanes dice, no, tenemos dinero, nos están apoyando. Pero bueno, los equipos, los esfuerzos que se hacen, ni comparación tiene con las enormes inversiones que se han hecho en estas vacunas porque van derechas al negocio. Desde luego sí que tiene... Potencialmente, ventajas que no tienen estas vacunas que disponemos ahora, porque la que están, eh, la de Juan, es la que están investigando, eh, tiene la propiedad de que también protege las mucosas, porque va a ser de inoculación a través de las mucosas, probablemente intranasal, con un spray, una aplicación. Esto quiere decir que además de desarrollar anticuerpos en nuestro medio interno, en la sangre, y en las secreciones y tal, pues también en las mucosas respiratorias. Es un virus respiratorio, se transmite por vía respiratoria y, claro, puede coexistir. Estar uno protegido y puede seguir una persona, a pesar de estar vacunado y protegido, siendo portador y transmitiendo el virus. La vacuna de Juanes evitaría esto porque al ser de aplicación en las mucosas produciría unos anticuerpos locales que hay, los IGA, que son locales de las mucosas y por lo tanto protegería al individuo de la colonización de sus mucosas respiratorias por el virus. Sería una ventaja que no tiene de momento ninguna de las vacunas que han recibido las autorizaciones de las agencias. O sea que habría que hacer un gran esfuerzo por lograr esa vacuna y desde luego no vender la patente, aunque creo que ya está vendida. O sea que de eso eh, es una lucha hoy por hoy bastante perdida. ¿Qué pasa con los test? Pues que los test cada vez son mejores. Es una línea que está mejorando mucho, hubo un momento en que querían hacerlo en las farmacias pero todavía no tenían las características necesarias para poderlas hacer de, de esa forma. Yo creo que ahora sí hay test que ya <coughs> incluso se lo puede hacer el propio usuario en su caso, ¿eh? porque son muy sencillos, son más seguros, son más sensibles, dan algunos falsos positivos y negativos, pero para las fases de enfermedad sirven. Quizá para otras fases de convalecencia o en los primeros momentos pues no son lo suficientemente sensibles, y en esto pues sí, se está evolucionando, pero tampoco se quiere que sea algo generalizado, porque realmente van a tener poca utilidad si no son acreditados por una entidad que acredite la veracidad, porque claro, si uno va y se hace fácilmente un test y dice yo soy positivo, soy negativo, estoy protegido, tengo anticuerpos, pero tiene que documentarlo y con alguna garantía, ese es el problema. ¿Eh? Que, que el pasaporte el certificado lo que nos puede servir para algo para, para lo que sea que no lo exijan, pues tiene que tener una validez documental ¿qué pasa con las mascarillas? las mascarillas, digamos que es el talismán se han, se han elevado a, a, a los cielos no a los altares ¿por qué? bueno, primero porque son eficaces no cabe la menor duda, por eso no hemos tenido gripe este año, está clarísimo nos hemos hartado de decir todos los años Poneros la mascarilla en temporada de gripe, pero a la gente le parecía ridículo porque aquí pues vamos todos a la moda. Y, y claro, ir ahí con una cosa, hombre, una cosa voy a ir yo, pensarán que estoy enfermo, que transmito algo, me van a... Y, y no nos poníamos la mascarilla y de la, y de la gripe, ya sabemos que se muere la gente, ¿eh? que no es tampoco ninguna, eh, nada trivial. Y no nos poníamos, nos hemos puesto la mascarilla y la gripe ha pasado sin pena ni gloria. Esto es efecto de la mascarilla, que también se puede contaminar por el ojo, sí, pero mucho menos, ¿eh? Mucho menos eso, por el ojo, por salpicaduras. Cuando hay una exposición muy cercana, por ejemplo, pues, personal sanitario, enfermeras, médicos, celadores, gente que está con los pacientes muy cerca y te pueden salpicar te pueden llegar al ojo por el ojo se inocula, pero claro, no es lo mismo que la cosa respiratoria que es un gran volumen de aire que entra, que sale, que entra, que sale con gotitas, gotitas de los aerosoles y todo lo que vaya la, la, es muy eficaz, no cabe duda pero han llegado a decir no, hay que ponerse a no quitársela ni para vear, ni para vamos eh, bueno esto se ha elevado un poco a esa categoría porque aquí solo tenemos dos cosas, la vacuna y protégete, y protégete a ti mismo, ¿por qué? Porque todo lo demás está fallando, ¿Eh? o sea, eh, la, las medidas gubernamentales, el ponerse de acuerdo, las instituciones, los políticos con los científicos, con las agencias... Eh, bueno, eso ya vemos lo que es, un carro no se ponen de acuerdo, median los intereses, el político dice una cosa, el juez le quita la palabra. Total, que al final, lo primero, cuidarse cada uno por las tres reglas que sabemos, la mascarilla es un talismán, sí, es que tiene que serlo. Y la vacuna también, ¿por qué? Pues es que solo tenemos un par de cosas. Cuidarnos y vacunarnos. Luego, la vulnerabilidad, también se ha hablado de de que, bueno, de qué era esto de, a ver, la industria, ah, se ha dicho, ah, bueno, las cosas de Paco, no sé si me dejo alguna cosa, eh, que nos ha dicho que efectivamente esta crisis sanitaria nos ha puesto en evidencia eh, a alguien se dará por aludido, porque a nosotros tampoco somos ciudadanos de aquí no nos van a hacer caso, de cómo, si lo hacen todo en China, pues resulta que una mascarilla, que es la cosa más elemental, o sea, no es ya el acero de, de alta calidad, ¿no? No, no, es que una mascarilla de tela resulta que la tenemos que comprar en China y, y todo lo demás que hemos visto, ¿no? Entonces, claro, tenemos una dependencia tremenda y no cabe duda de que lo que dice Paco es muy razonable. Nosotros también protestamos por los fármacos y las vacunas, porque ¿cómo, tenemos que, cómo no podemos tener una industria farmacéutica sin patentes? O sea, pagada por dinero público, cuando, cuando, podemos, cuando tenemos los elementos cuando formamos parte de, de los países que, que no tienen ninguna dificultad en, en, en, en producir, en producir primero conocimientos y luego en fabricar y en distribuir a, a un coste pues razonable, no este, esta piratería que hay, estas negociaciones eh, de la bolsa o la vida que es puro chantaje el que se chantajea con la vida y la muerte, de aquí se le doy la vacuna al que más me pague. Y haces un contrato que es secreto, por cierto, y luego encima no se cumple el contrato y viene uno, te paga más y se lleva las vacunas. Bueno, esto no puede ser. Entonces reclamamos que haya una industria, una industria pública de las, de las cosas, como ha dicho Paco, esenciales, ahí están, los medicamentos, están las vacunas, está eh, eh, todo, todo lo que se utiliza en medicina, que tiene un alto nivel tecnológico, y que aquí no producimos apenas nada. ¿eh? Y luego enseguida surgen gente que dice: Yo, oh, se me ha ocurrido una máscara muy barata y tal, y se empieza a producir. Si sí, hay genio, si sí, hay creatividad, hay capacidad eh, tecnológica, ¿por qué no se hace? Pues por oh, lo, lo que todos sabéis, los. Eh, la geopolítica, los intereses y demás. Y bueno, pues no sé si hay algo más por ahí. Factor Leiden y ACVs, nada más. Bueno, pues no cabe duda de que hay factores que, como, como este, que, si, que supuestamente o de, de hipotéticamente eh, hay. Eh, hipótesis razonables, por lo que ya sabemos, por cosas parecidas que sugieren que pueden ser factores de riesgo en determinadas circunstancias, como es la vacuna AstraZeneca. No cabe duda que no hay evidencia, porque claro, cuando oímos a un científico, a una agencia decir no hay evidencia, quiere decir que no, no se ha demostrado eso por ningún experimento científico, pero hay otra cosa muy importante. Cuando no hay evidencia, con algo tienes que decidir. ¿Y con, con qué decides? ¿Con la intuición? No, eso no vale. ¿Con la creencia? Tampoco. ¿Con la confianza? Tampoco. Tienes que... algo más sólido. Y eso es lo que se llaman las hipótesis razonables. Es razonable que si yo padezco esto, que se parece a esto otro, eh, pueda ser un factor de riesgo. Y en ese caso... Pues lo prudente es no someterse al riesgo, hasta que se sepa, y por eso hay que decir, esto hay que investigarlo, yo quiero saber si realmente hay evidencias, y por eso hay que investigar, pero mientras tanto hay que manejarse con hipótesis razonables, y lo razonable es pues, no someterse a ese riesgo en esas circunstancias. Bueno, pues antes de despediros, eh, deciros que el día 28, que es miércoles, eh, tendremos en el Club de la Tortilla Iñaki Marque, eh, psiquiatra de referencia, vecino del barrio de toda la vida, con un que es la Sociedad para la Defensa de la Sanidad Pública vasca, eh, con un tema que va a ser precisamente la otra pandemia, la pandemia psicológica, mental, psiquiátrica, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, apuntároslo, os mandaremos la vista y será el día 28 a la misma hora que hoy. Jorge, sí. ha sido un placer. Bueno, ¿verdad? Eh, hemos disfrutado, hemos aprendido y gracias por todo lo que nos has eh, aportado. Y a todos los demás compañeros, incluido el catalufo, que paséis buenas noches que il tempo di giustino è un altro po' da